Nuestras noticias, una estación de Radiorama. Radio Mexicana, Nuestras noticias presenta. La reforma fiscal 2014 generó el más daños de, de beneficios el... para la frontera. La, la genera... formalidad de las empresas es una tarea La primaria. economía americana avanza. La proveeduría grandes. maquillador sigue siendo el La gran concentración de poder mercado. de mercado en México. La transparencia sale. gubernamental continúa. No es nada personal. No es nada personal. Son solo negocios.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 Buenas tardes, ya estamos aquí de regreso como cada lunes, hoy lunes 12 de septiembre Ya se fue, ya se va casi la primera quincena de septiembre ya, ya los que pagamos por quincena ya estamos haciendo cuentas Es un gusto estar con ustedes, mi nombre es Guillermo Soria Y estamos transmitiendo solo Negocios radio a través de Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 de AM También lo estamos transmitiendo en las redes sociales Acuérdense que lo pueden ver o escuchar ya, ahora sí que es escuchar y ver Porque pues en las redes sociales salimos con video eh, Lo pueden escuchar Y lo pueden ver en solo negocios radio En las redes de so sociales en, en, en Radio Mexicana Nuestras noticias Y también en la página de Conafi Que es donde yo estoy retransmitiendo Y contestando algunas preguntas Cuando cuando así me las hacen Es un gusto estar con ustedes como cada lunes Y pues ya estamos este Con este ejercicio fiscal muy avanzado eh, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Fíjense que eh, quienes me escuchan periódicamente traigo ahí varias cosas este, dándome vueltas en la cabeza pero al final de cuentas lo, lo aterricé todo esto en la parte de los activos para las empresas. ¿Y por qué Porque traigo todas estas ideas? Yo el, el fin de semana acudí a, a la Ciudad de México al foro de, de Dell que es una marca de equipo de cómputo muy grande a nivel mundial líder en, en esa rama y estuve viendo pues todo lo que están haciendo eh, o cómo están integrando o cómo muchas empresas que realizan inversiones sin miedo vaya vaya la expresión en sus empresas en tecnología dan brincos potenciales de crecimiento y de avance de los servicios que ofrecen a sus clientes eh, y yo lo veo en, en nuestros con nuestros clientes cuando somos pequeñas empresas pues tenemos mucho el miedo y no el miedo sino la dificultad para invertir en tecnología y no nada más en tecnología hasta en mobiliario en adecuar nuestras instalaciones, nosotros vemos, eh, vamos a otros otras ciudades, otros países y vemos que los negocios los ponen con toda la mano, que, que que invierten y remodelan, este equipan y ponen todo para que el servicio que se ofrezca a los clientes sea de la mejor calidad posible eh, y a la vez reducir otro tipo de costos Yo siempre hago el ejemplo de los vehículos si yo compro un carro nuevo para la empresa pues me, me dices oye pues un carro nuevo mínimo, o lo más baratito son 300 mil pesos, ya ya menos de 200 mil pesos, pues es muy difícil conseguir un carro nuevo, más creo que ya ni hay, empiezan en 200 y tantos mil pesos. Entonces, yo necesito un vehículo para ir a entregar mercancía, para ir a recoger, para ir al banco, para ir a cobrar, para entregar facturas, para eh, comprar lo que se necesita en el negocio. Yo necesito un vehículo, entonces tengo que invertir. 300 mil pesos, y muchos dicen, no, ¿cómo vas a invertir 300 mil pesos? Eh, no, no, este, cómprate un carro fronterizo de mil, dos mil dólares, tres mil dólares, que son 60 mil pesos, el, el, la tercera o cuarta parte de lo que nos costaría un, un vehículo nuevo de, de esa gama. Dice, y con eso hasta te vas a comprar uno más grande, etcétera. Sí, qué padre, vas a traer un, un vehículo a lo mejor con más equipamiento, ...o de un, un, un segmento ma, más alto, el vehículo, pero eso es lo que necesita tu negocio realmente, un vehículo usado que, que pronto va a necesitar cambio de llantas, que a lo mejor la vida útil del radiador, de, de la batería, de la suspensión ya, ya está por llegar... El, el fin de la vida, vida útil, son vehículos que por lo general, cuando en Estados Unidos, ustedes saben que las distancias son muy grandes, el freeway siempre andan, las casas, el trabajo, la mayoría de los vehículos en Estados Unidos tienen muchas millas recorridas cuando los compramos, y pues entre más millas, más barato el vehículo. Entonces quiere decir que ya trae mucho desgaste de transmisión, de suspensión, de todo eso. Entonces, ese vehículo, que a lo mejor te costó ahorita la tercera o la cuarta parte de lo que te costaría un vehículo nuevo. Pues en unos meses vas a tener que invertirle en, en eso, ¿verdad? En arreglar la suspensión, en arreglar amortiguadores, en cambiar llantas. Por ejemplo, yo en esto cambiar llantas de mi vehículo y pues es un dinero, ¿no? o sea, dice, ay, caray. Entonces, eh, o sea, todo eso tenemos que visualizarlo cuando hacemos una inversión. Entonces, yo les pongo ese ejemplo a muchos de mis clientes. Ok, órale, pues, está difícil comprarte un vehículo nuevo pero te quieres comprar un usado por ahorrarte en realidad vas a ahorrar y, y hacemos la vida, por ejemplo ¿cuánto tiempo vas, usamos ese vehículo nuevo en la empresa? o por lo menos el tiempo que se despre, deprecia que son cuatro años, Digo, vamos a darle cinco años y a los cinco años que tú lo quieras, lo puedas cambiar vas a dar un enganche ahorita que a lo mejor es este el 20, el 30% es más, lo que te costaría el vehículo fronterizo usado o nacional usado lo vas a dar de enganche y después vas a dar una mensualidad que de hecho ahorita los enganches para los vehículos andan en el, desde el 10%, ¿no? O sea, muy económicos. Entonces, para un vehículo de, de un precio económico, un enganche sería también económico. ¿Y, de, y qué, qué más vas a gastar en los próximos cuatro años de ese vehículo? Casi, casi nada. En algunos casos, los servicios. En otros ya están hasta incluidos. No tienes que preocuparte por llantas, no tienes que preocuparte por transmisión, por suspensión, por amortiguadores. Por batería, por nada. Porque estás comprando un vehículo nuevo. En cambio, compraste un vehículo usado barato y si te pones a sumar todos esos costos, más adiciónale que un vehículo usado te consume más gasolina que un vehículo nuevo. Por el desgaste que ya tiene el motor, etcétera O porque como te completaste un carro de mayor gama, pues gasta más gasolina, ¿no? Entonces, este si nosotros hacemos esos cálculos y los sumamos todo el seguro del carro, etcétera vamos a encontrar algo que se llama costo total de adquisición entonces ese costo total de adquisiciones pues voy a comparar, comprar un carro nuevo el costo del carro y todos los gastos, todos los costos que me va a generar ese vehículo por los próximos cinco años contra comprar un carro usado y todos los posibles costos que me va a generar en cinco años, les aseguro que en cinco años les va a dar problema la transmisión, la suspensión los amortiguadores, las llantas mínimo si es que no hasta el motor. Y entonces hagan ese cálculo y entonces realmente comparen qué les conviene más. Si comprar un vehículo nuevo o comprar un vehículo usado. Yo lo he hecho con algunos clientes, obviamente comprar un vehículo nuevo de segmento de trabajo sin tanto equi equipamiento y demás. Y créanme que el resultado ha sido comprar el vehículo nuevo. Además, hay otro intangible que tenemos que evaluar, que ese ya no es un activo, que ya no es un valor financiero que ya no ya no es ya no estamos hablando de del costo de reparaciones y demás el costo del mal servicio tú compras un equipo usado que se la pasa en el taller que a cada rato le tienes que estar arreglando que se te está ponchando segui, seguido y demás y entonces puedes perder ventas puedes tener cliente perder clientes das mal servicio entonces son costos que tenemos que evaluar ese es un ejemplo con algo que yo creo que todos entendemos porque, pues, todo el mundo vemos este, los vehículos, ¿no? Y, y, y sabemos cuánto cuesta una reparación y demás. Entonces, ese mismo análisis lo tenemos que hacer todos cuando vamos a comprar algún equipo para la empresa. Hoy me habla un cliente precisamente y me dice: Fíjate que acabo de adquirir a través de arrendamiento dos máquinas CNC para mi empresa. Entonces, este las va a estar pagando una renta y demás. Ahorita en los segmentos más adelante les voy a platicar un poquito de esas opciones, pero entonces es una manera que nosotros tenemos que pensar de cómo equipar mi empresa y valga la expresión, sin miedo, diría por ahí, sin miedo al éxito, cómo equipar la empresa con el con el, los el equipo, la tecnología de punta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ahorita ya compito con empresas de, inclusive de otra parte del mundo, que abaratan mucho sus costos entonces el yo tener herramientas equipos de última tecnología quizás sí la máquina me va a salir cara, pero el tiempo de proceso, la calidad de proceso lo, los cambios a lo mejor que puedo hacer en las configuraciones y demás pues van a ser mayores entonces eso me va a hacer que yo sea más eh, rentable porque mi costo de producir un producto me va a ser más económico si yo tengo un equipo de más alta tecnología por ahí me dicen, oye pero es que pues cuesta mucho, pues sí, a lo mejor la inversión es más alta, pero ya cuando vas a sacar el costo por cada pieza que tú produces o cada servicio que das, pues tu costo va a ser más bajo que teniendo un equipo barato que te sale caro, entonces tenemos que hacer esos análisis realmente, son análisis para toma de decisiones de inversión que es poner en blanco y negro y ponernos un, una rayita un límite y decir, a ver hasta aquí, si el costo total llega hasta esta rayita un peso más, ya no lo hago si es menos de este o hasta este precio, sí lo hago y entonces ahí tenemos que ser muy fríos y no irnos como cuando queremos, echamos un volado ¿no? y luego, ¿cuál quiero? hijo, es que no sé qué quiero, si el blanco o el negro y luego te dicen, avienta un volado y y, oh, este, si ¿sí cae águila ¿qué es? no, pues si ¿sí cae águila es negro ah, pues entonces lo que querías es negro te tra traiciona el, con el subconsciente y realmente tú quieres una decisión nada más que no te atreves a decirla ¿Sí? Porque la estás pensando, porque no estás seguro, pero tu subconsciente quiere una decisión. Entonces, muchas veces, cuando queremos hacer este tipo de análisis en donde ponemos un límite para tomar la decisión y luego a veces lo pasamos por poquito, decimos, ay, pues es muy poquito lo que se pasa, así lo hago. Pues no, porque tú pusiste un límite en donde inviertes o no inviertes. Entonces, sí, eso igual se hace con los negocios. Yo voy a invertir, voy a pedir un préstamo, voy a ver si es rentable un negocio. Tú dices, yo quiero que me dé el 10% de rentabilidad. Y si el negocio te da el 9.8%, entonces ese negocio no es el que tú quieres, porque tú quieres un negocio del 10%. Y 9.9, 9.8, 9.7, 9.5 no es el 10%. Entonces, a veces queremos que las cosas sean como queremos y tomamos decisiones aun cuando pusimos todas las reglas para tomar la decisión, pero no se lograron y lo decimos, "No, pues es bien poquito, sí lo hago." ¿No? Entonces, lo mismo pasa con las inversiones en el equipo, en los activos fijos. Yo tengo que decir, "Mi costo total de adquisición, sumándole la la operación, el mantenimiento, etcétera, etcétera, no debe de pasar de esto." ¿Por qué? Porque con esos números mi negocio es rentable. Entonces, si hago el análisis, meto todos los costos de comprar un equipo, un activo fijo, pero resulta que al final digo, no, pues es poquito, sí lo, sí lo invierto. Y, y entonces, a lo mejor ese poquito que me pasé, con eso va a resultar que ya no va a ser rentable mi negocio y ya no ya no vamos a coincidir en lo que queremos. Entonces, tenemos que ser muy fríos. Por ahí vemos mucho la, las los banqueros eh, los, los en las caricaturas, en... En todos lados los ponen como si fueran eh, muy fríos, muy duros, porque la gente va y les pide prestado y los regresan y es que ¿por qué no me prestó? Es una persona muy mala y demás. Lo que pasa es que en el banco así son las decisiones. Hasta este punto, hasta esta línea, te presto. Si te pasas de esto, no te presto. Y son las reglas. ¿Por qué? Porque es lo que han comprobado que para su negocio les da rentabilidad. Entonces no se la van a jugar si se pasan de esas reglas. Eso lo tenemos que hacer nosotros realmente también aquí con nuestros con nuestros negocios y con nuestras inversiones. Tenemos que tener mucho cuidado de esos detalles y entonces no perderle o, o no tenerle miedo, no tenerle miedo o perderle el miedo a invertir. Así vamos a poner un negocio, a hacerlo de la mejor manera posible con la más alta tecnología posible. Vamos a comerciales y les sigo platicando.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 Censo agropecuario. Participa respondiendo el cuestionario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Recuerda que tus respuestas son confidenciales. Contar lo que es importante para el campo es importante para México. Contamos en el INEGI, contamos por México. ¡Viva México!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 Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues bueno, buenas tardes, ya estamos de regreso. Mi nombre es Guillermo Soria, estamos escuchando Solo Negocios Radio, platicando ahorita en este programa, en esta ocasión, sobre el costo total de adquisición, sobre los activos fijos, sobre invertir en nuestros negocios. Y fíjese la palabra, la palabra es invertir, no gastar en nuestros negocios mucha gente todavía tiene la idea o la mala idea de decir este, que es que gasta mucho en su negocio o no quiere gastar en su negocio cuando está hablando de comprar activos para su negocio, entonces para empezar, para, ahora sí que para empezar a poner las cosas claras, tenemos que, que iniciar por determinar y tener bien claro en un negocio que es un gasto y qué es una inversión y pues un gasto es eso que, que usamos en el negocio para poder trabajar eh, para que el negocio esté ahora sí que funcionando no para que esté corriendo dicen los americanos el negocio que es la renta la luz etcétera son cosas que gastas en el negocio que us perdón que usas en el negocio pero que no se las vendes directamente al cliente son para que puedas funcionar eh, la limpieza eh, todo todo ese tipo de, de cuestiones no ahora qué son las compras las compras es lo que yo literalmente compro para vender, ya sea un producto terminado y lo vendo, materia prima que la transformo y luego la vendo como un producto terminado. Y esto aplica para cualquier negocio, inclusive, un, por ejemplo, un restaurante. Un, re, re, un restaurante realmente es un negocio de la industria de la transformación, porque compra insumos, es decir, ¿cuáles son los insumos del restaurante? La carne, las verduras, etcétera, etcétera. Las, las transforma a través de un proceso de cocción, de eh, freírlos, etcétera, etcétera. Y al último te entrega otro producto ya terminado que es totalmente diferente al inicial y que ya no puede regresarse a como estaban. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se transformaron los insumos en otro producto. Esos también pueden ser, son compras. Y todo lo que haces para hacer ese cambio de insumos a producto terminado, pues son este, los costos o el costo de venta, el costo que te cuesta producir un producto para poderlo vender, ¿estamos de acuerdo? entonces tenemos que tener bien claro lo que son las compras y los gastos y el tercer rubro son las inversiones que, que de entrada cuando ponemos un negocio pues son las más altas lo más caro, ¿por qué? porque la inversión no te va a durar un ciclo económico es decir, o un ejercicio fiscal, o sea cuando tú haces una inversión no es para que yo compré esta mesa que tengo aquí y me va a durar un año ¿no? porque entonces sería un gasto si el costo de esta mesa se va a terminar se va a utilizarse después de un año ya no sirve pues entonces la, la mando a un gasto porque la usé durante el ejercicio fiscal que me genera la utilidad pero si esta mesa la voy a usar por 10 años entonces es una inversión o por varios ejercicios fiscales por varios periodos de trabajo entonces es una inversión que me va a estar ayudando a generar valor, ya sea para usarla como un gasto o para usarla como un costo ¿sí? si yo compro esta mesa pues es un gasto porque la voy a tener la, la depreciación se llama el pedacito del costo de esta mesa que voy a aplicar en un año es un gasto, se va a gastos, porque es el que aquí llegan y se sientan los, los clientes y todo ¿verdad? ahora, si yo lo que compro es una maquinaria que voy a utilizar para transformar mis productos, pues entonces se va a ir a costo de venta, ¿sí? se va a ir como si fuera una compra, pero no todo el valor, se va a ir la parte proporcional. Normalmente nos vamos con lo que nos dicen las leyes fiscales, que por ejemplo el equipo de cómputo son tres años, el mobiliario y equipo de oficina son diez años, de hecho no dice diez años, dice 30% anual, o el 10% anual, o el 35% anual, 20% no no sé, es el porcentaje de ese costo que invertiste del costo de tu activo que vas a mandar a gasto cada año, no entonces tenemos que ver bien eso, porque yo puedo comprar un equipo que me cuesta un millón de pesos pero si lo voy a hacer deducible durante 10 años, quiere decir que yo en mi ejercicio fiscal únicamente voy a utilizar como quien dice 100 mil pesos por cada año, entonces cuando yo tenga mis ventas le voy a restar esos 100 mil pesos como un gasto, como una inversión, como un costo, perdón. Y la diferencia, pues es la utilidad. Y sobre esa utilidad pagamos impuestos, que es lo que no nos gusta. Entonces, cuando hacemos una compra de un activo fijo, de una inversión, pues siempre preguntamos: Oye, pero esto, ¿qué onda con la utilidad? ¿Me va a generar util pagar utilidades o no me va a generar pagar utilidad? O pagar impuestos, perdón, la utilidad no se paga. ¿Me va a generar utilidades que paguen impuesto o no? entonces ahí es cuando ahorita vamos a platicar de las formas de adquirir un equipo que sean, que me generen menos, menos utilidades fiscales al final de cuenta y me generen menos pago de impuestos y no es que sea malo, o sea, no le estoy diciendo ay les voy a decir cómo no paguen impuestos no, sencillamente es que tenemos que utilizar las herramientas financieras suficientes ver lo que me permite hacer la ley y entonces yo tomar una decisión donde voy a equilibrar lo financiero con lo fiscal y voy a tomar una decisión que me sea rentable financieramente, pero ¿por qué no? También me tiene que ser rentable fiscalmente. Si yo lo hago de esa manera, a lo mejor voy a pagar un po una tasa de interés más alta, pero voy a deducir más en el ejercicio fiscal. Entonces, el interés que yo voy a pagar más alto lo voy a recuperar con un impuesto menor. Acuérdense que las personas morales pagan el 30% del impuesto y las personas físicas al 35%. Entonces, si tú me dices, sabes que la tasa de interés y si te vas a un arrendamiento en donde no estás adquiriendo el equipo ya tuyo en este momento, sino que te lo voy a rentar por un periodo de años, te cuesta un 5% más, un 10%. Y me estoy, es un ejemplo ficticio, porque te le voy a platicar unas que me enseñaron el otro día. 10% más caro, dices, ok, no es mía la propiedad del activo, pero yo lo uso, está a mi cargo, están mis instalaciones, nadie viene y me lo va a quitar. Y voy a pagar un 10% más. Ah, ok. Pero yo voy a deducir un 35% de todo eso. O sea, me voy a ahorrar un 35% en impuestos. Ah, caray. Entonces ya hacemos el comparativo y dices, no, pues a lo mejor me sale mejor pagar una tasa un poquito más alta. O una tasa <coughs> que comprarlo inclusive de contado. Sí, porque cuando tú lo compras decantado Te descapitalizas Y cuando tú arrendas eh, Un activo fijo Pues ese dinero no lo tienes parado Ahí en una máquina que te cuesta 50 mil dólares O 20 mil o 10 mil O el, según el nivel de tu negocio Lo que cueste ¿Qué prefieres? Tener ese dinero ahí parado Está produciendo, sí Pero ahí está parado O a lo mejor por 10 mil dólares de enganche Y mil dólares al mes Vas a producir lo mismo pero esos otros 40 mil dólares que no te gastaste de inversión en el, al inicio de tu proyecto, pues lo sé, lo, lo haces en lo gastas en publicidad, lo gastas en, en salarios para más para personal más eficiente, lo gastas en instalaciones o lo gastas hasta en, hasta en no sé, en otras investigación, otras cosas que te van a hacer que tu negocio crezca y produzca más ventas. Porque sí, qué padre, compré la máquina, ya tengo la máquina, tenía mis ahorros, puse un taller de costura, de lo que ustedes quieran, visualícenlo, lo voy a aterrizar un negocio así, yo me salgo de trabajar donde estoy por la causa que sea, me liquidan y pongo un negocio de bordados, pongo la máquina, entonces me gasto todos mis ahorros en comprar las máquinas para bordar, en comprar en la renta local y adaptar, ya me gasté todo mi dinero y ahora sí me voy a sentar a que lleguen los clientes, pues a lo mejor el proceso de que lleguen los clientes va a ser más lento, porque no invertiste en publicidad, en generar negocio, etcétera La otra opción es, dices, híjole, no me gasto toda mi inversión, toda mi liquidación en la máquina, nada más la rento y voy a pagar una parte bien chiquita de a lo mejor el 3%, el 5% del valor de la máquina y todo lo demás que entonces ya no invertí y no está parado en la máquina, lo utilizo para hacer una campaña de publicidad, para pagarle el sueldo a un vendedor, para poner unos anuncios fijos allá afuera del negocio, etcétera, etcétera, entonces ¿qué va a pasar? Que voy a, que voy a jalar más clientes, mi máquina va a estar ocupada más tiempo y voy a ser más rentable y obviamente la renta que me cuesta esa máquina pues se va a pagar solita entonces ¿qué prefieres? y luego es una mentalidad que tenemos los mexicanos no, no, no, yo quiero comprar la máquina y que sea mía, no ¿cómo la voy a estar debiendo? pues sí, nada más que es tu máquina es tuya, tienes razón, no la debes nadie pero ahí está parada porque no tienes capacidad de promover tu negocio porque eso cuesta, el, el, el venirse a anunciar aquí en Radio Mexicana, que es la más rentable, a lo mejor, y yo no lo digo, lo dicen por ahí los los estudios de, de en qué lugares están en, en Radio Escuchas, pues sí, pero cuesta, no, no no lo vamos a hacer de gratis, entonces tiene un costo, que es rentable, sí, sí es rentable, pero si tú tu dinero lo dejaste invertido en la máquina y ya no completaste para venir a contratar anuncios, pues entonces, ¿cómo vas a traer clientes? Entonces, tenemos que visualizar esa parte y no tenerle el miedo a apalancarnos. Entonces, cuando compramos activos fijos, realmente hay dos formas de hacerlo, que son este el, el, el comprarlo, el sacar un crédito para que al término del crédito el activo sea, sea mío, o arrendarlo financieramente. ¿sí? Y, y dentro del arrendamiento hay dos tipos, arrendamiento financiero y arrendamiento puro. Sí. entonces tenemos algunas opciones que podemos visualizar, les digo yo vengo muy contento porque el viernes que estuve la empresa que está dedicada a la tecnología a nivel nacional este trae su propio esquema de, de financiamiento ya sea por arrendamiento puro, arrendamiento financiero o por crédito para comprar el equipo en donde pues trae unas tasas del 3.99% esas tasas yo creo que ya ni aquí en las agencias de carros de Estados Unidos del PASO las encontramos ¿se acuerdan que antes las tasas del 0% y del 1%, el 2, yo creo que ya ni ellos traen esas tasas de intereses. La pura inflación, o sea, sencillamente me es más rentable comprar al crédito que tener el dinero parado, porque estoy ganándole a la inflación. Si la inflación anda ya ahorita en más del 8% y de interés me cobran el 4%, el 3.99, ya nada más con eso, me es más rentable comprarlo a crédito. Que pagarlo de contado, ya nada más ahí le gané un 4% a ese equipo, fíjense la, la, lo importante de eso y la otra pues es que puedo hacer deducible las mensualidades si me voy a, no, a un arrendamiento financiero entonces cada mes lo que pago lo hago 100% deducible, en cambio si me voy a un crédito tradicional o a un arrendamiento puro pues entonces no voy a poder hacer deducible esa mensualidad, voy a tener que depreciar el activo que yo tengo, o si es arrendamiento puro, pues hay unos topes de, de lo que yo puedo este, depreciar en el arrendamiento. Entonces, recapitulando un poquito antes de irnos a pausa, cuando nosotros vamos a invertir en un negocio y comprar activos para que mi negocio funcione, lo primero es no tener miedo, ¿sí? O sea, sin miedo al éxito, insisto. Voy a ver qué es lo mejor en la tecnología que puedo poner en mi negocio para que mi negocio esté en el top y no se vuelva obsoleto rápido. Y entre mejor tecnología tenga, mis costos de fabricación, de producción, de rapidez con la que hago las cosas, van a disminuir porque es más eficiente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo primero. Segundo, ver cuánto puedo destinar para la compra de ese activo y entonces analizar. ¿Qué voy a comprar? ¿Lo voy a comprar de contado? ¿Lo voy a comprar con arrendamiento puro, arrendamiento financiero o crédito tradicional? Entonces veo las opciones, hago mi corrida financiera que incluya los impuestos que yo voy a pagar por la utilidad y ver, oye, pues es que esta opción, a lo mejor el arrendamiento financiero me cuesta un poquito más caro que el arrendamiento o el crédito tradicional. Pues sí, nada más que en el arrendamiento financiero tienes una deducibilidad más alta, que en, el, que en el crédito tradicional entonces ya cuando ves todos los números tú pones tu línea y dices hasta cuál es más rentable de los dos, con cuál voy a tener más ganancias o con cuál voy a tener menos gastos y te vas por esa opción entonces eso es lo que tenemos que hacer cuando nosotros queremos invertir en activos fijos en una empresa, vamos a comerciales y regresamos para platicar de esto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 Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, buenas tardes, ya estamos aquí nuevamente después de esta breve pausa comercial. Este lunes 12 de septiembre, ¿verdad? Ya ya empieza, ya casi empieza el otoño, ya estamos en las últimas semanas del verano, ya se siente mejorcito, más rico. Eh, antes de seguir platicando del tema, voy a hacer aquí ahora sí que un comercial, a ver si no me regaño. ¿Ya están listos para el Festival del Tequila? Ya viene, vamos a ir a dar el grito al festival del tequila. Ese, ese es otro de, de mis de mis hobbies que tenemos, ¿verdad? Que es este lo que es el, el tequila, ¿no? El, pero no el tequila nada más como una bebida embriagante, sino el tequila como, el, como México, ¿sí? Cuando cuando decimos en el extranjero la palabra tequila, estamos diciendo México. Este Nos lo relacionan inmediatamente. Un extranjero no puede... Imaginarse México sin tequila Así de importante es el tequila Y así es como nació el Festival del Tequila Hace ya algunos años ¿no? Con la intención de promover Aquí en la frontera la, le, Nosotros le llamamos la cultura del tequila La cultura de la bebida tequila De, de su elaboración que, que es un proceso este, no, no todas las bebidas Son así Es un profes, proceso muy especializado Muy vigilado por la, <coughs> El Consejo Regulador del Tequila entonces, tenemos somos una de las ciudades que tiene los mejores festivales del tequila. En su momento, en, llegó hubo un momento en que teníamos la, la certificación como el distintivo T que da el Consejo Regulador del Tequila para las empresas o los del ramo turístico y de hostelería que, que cumplen todas las reglas de la, de la promoción de la bebida del tequila y el festival del tequila aquí en Juárez en su momento lo, lo obtuvo. Se ha perdido un poquito porque ha cambiado la forma de hacer el festival del tequila, pero en el fondo se sigue promoviendo. Así que, pues, este fin de semana patrio que, que viene, eh, pues por ahí voy a andar yo con promoviendo unas marcas de tequila. Eh, ojalá los que quieran llegar a saludar, con gusto ahí, ahí nos vemos. Eh, va a ser un, fin de, un festival de tequila diferente, ¿no? Porque inclusive vamos a tener el grito, pero el de la presidencia. Yo me acuerdo que hace muchos años que Cámara de Comercio organizaba en estas fechas precisamente el festival del tequila. El festival de tequila surgió en, en las fiestas patrias. Este Se daba un grito ahí mismo, Ah Pero era ese grito lo dirigía o lo encabezaba el presidente en turno de la Cámara de Comercio. Ahora pues vamos a tener el presidente municipal encabezando el grito ahí en el Festival del Tequila, así que espero que nos vaya muy bien a los que estemos ahí, también espero que quienes nos visiten se la pasen muy bien, que tomen con medida y que conozcan, el, el, recuerden, el objetivo del Festival del Tequila es que conozcan los diferentes tipos de tequila, los de diferentes productores de tequila, este cómo se elabora eh, un tequila, sepan reconocer un tequila de buena, de buena calidad. Ese es el chiste del Festival del Tequila, así que por eso les dije que, que iba a ser una... Un breve, pues no es, con, no es un comercial, ¿verdad? Porque es un evento que hay en la ciudad, que ya se está haciendo tradicional en la ciudad, y que pues tenemos que, que, que promover, ¿no? Que los, los, eventos que se hacen en la realidad, en la ciudad, como los que han estado haciendo en el centro de la ciudad, en algunos otros lugares de la ciudad, pues tengan éxito, ¿no? Y porque si le va, si a todos esos eventos les va bien, le va bien a la ciudad, porque se generan derramas económicas, viene gente a visitar la ciudad y demás. Entonces, pues así es, y inclusive. Si, si quien pone un módulo en un evento de esos hace una inversión y hace una inversión porque muchas veces pues, la consideramos gasto si lo que estás invirtiendo para poner un negocio en un evento así, pues lo vas a, a usar solamente durante ese evento y después se va a la basura porque ya no la puedes reutilizar. Pero podríamos llamarla activos fijos o una inversión en activos. Si a lo mejor dices, oye, en lugar de comprar este una pequeña... un no sé, armar ahí con telas y hacer una como escenografía para arreglar mi módulo. Invierto en un mostrador bueno, en equipo, etcétera. Y eso lo voy a usar durante varios años. Ah, entonces estás hablando de inversión en activos, porque eso lo vas a utilizar. No nada más en el evento del Festival Tequila. A lo mejor se hace un evento de Sotol, de Mezcal, etcétera, en Navidad y demás, y puedes participar y tú ya tienes esa inversión que hiciste para participar en un primer evento se va a distribuir en todos los demás eventos y te va a ser mucho más este rentable a la larga. Entonces, yo siento que ahí lo, los empresarios mexicanos, eh, híjole, no lo quiero decir de esa palabra, pero a veces tenemos una visión muy corta de hacer los negocios. ¿sí? Por eso las empresas mexicanas no, no le meten recursos a sus activos fijos, a, a sus instalaciones, a su equipo, porque lo que queremos es pensar en la rentabilidad del hoy, sin pensar que a la larga nos va a salir más más económico y a lo mejor vamos a tener una reducción de impuestos. ¿Qué prefieres, pagar impuestos o que tu instalación esté bonita? Pues mejor le metemos a las instalaciones que estén cómodas, que sean funcionales, que sean más rentables, y eso me va a generar quizás menos impuestos, ¿verdad? Porque voy a tener menos utilidad porque estoy gastando más en la empresa. Pues sí, pero estás generando mejores servicios, ¿no? O estás pensando a la larga. Entonces es algo que tenemos que visualizar los empresarios y no decir, este, no tenerle miedo a la inversión en lo que nos va a dar. Hay un dicho que dice, este, empresas pobres y empresarios ricos. No sé si lo han escuchado ustedes. Y eso viene precisamente de lo mismo, ¿no? de que el empresario no le mete dinero a la empresa, pero sí le saca utilidades, le saca dividendos. ¿Y qué va a pasar? Pues que a la larga el equipo que tiene ya le ya gasta más en reparaciones, ya no le es funcional, ya no le es rentable, o llega a competencia con equipo más moderno y pues se come el mercado, ¿verdad? Porque al final de cuentas el cliente se da cuenta si si están invirtiendo, si están si me están haciendo las cosas con lo más moderno, con lo más nuevo, de la forma más rápida, con los menos errores posibles, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense, pues por estarnos ahorrando unos pesos perdemos unos unos centavos, perdemos unos pesos pues, este por no querer invertir en en mi negocio, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que identificar qué son los activos fijos perfectamente, que ya les dije, son las compras que yo voy a hacer para que mi negocio uh, utilizar, para que mi negocio funcione, pero me van a durar por varios periodos fiscales, que es, quiere decir por varios años. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa que, que traigo aquí apuntado que no quiero que se me olvide es que a partir de ahora de los nuevos certificados y más del 4.0 que entra en vigor a partir ya obligatoriamente el primero de enero y que muchas empresas ya están emitiendo sus CFDI con el certificado 4.0, tenemos que estar muy pendientes del uso de los CFDI. ¿Qué, es, qué, ¿Qué significa y qué tiene que ver eso con los activos fijos? Ok, les quiero platicar y, y dejé en la impresora el catálogo de de los usos, porque no me los sé todos de memoria o los números, las claves, pero quería leérselos para que los vieran los usos del CFDI ¿qué significa eso y qué tiene que ver con los activos fijos? que es el tema de hoy tan sencillo como esto, cuando ustedes van y compran algún producto ahorita ustedes ya sea que lo compren ustedes como yo de la empresa, que manden a alguien de, de su empresa, algún empleado, algún colaborador, a comprar algo lo que sea para su empresa y pida factura y pida que le manden el CFDI qué va a suceder, le van a preguntar dos cosas, dentro de las que les pueden preguntar, de hecho son más, pero son dos cosas nuevas ¿qué régimen fiscal tienes? es decir, ¿qué régimen fiscal tiene el que va a recibir, el que está comprando el que va a recibir el CFDI, el que está comprando, ¿qué régimen fiscal tiene? ¿y qué uso le va a dar al CFDI? y ojo con esto el uso, los principales usos yo les voy a decir que son tres o cuatro que es, gastos generales ...ya se los platiqué al principio del programa... ...es lo que compro para usarlo dentro de la empresa... ...que no lo voy a transformar y vender... ...la luz, la renta... Este, ...material de papelería... ...material de limpieza... ...cosas de ese tipo... este ...que si tengo guardias, que si tengo etcétera... no ...esos son gastos... ...las compras... ¿sí? ...costo o compras... ...ese es otro uso de lo que estoy comprando... ...es compra de mercancía... ...de hecho es adquisición de mercancías... ...¿qué estoy comprando? ...estoy comprando algo que voy a vender, ya se los dije ahorita al principio del programa, tal como lo compré o lo voy a transformar y lo vender es esa es adquisición de mercancías y tenemos la otra este que son los activos fijos y los activos fijos si vienen divididos dice equipo de cómputo mobiliario y equipo, construcciones etcétera, todos esos este, son activos fijos ¿sí? y la cuarta parte que, la cuarta que quiero poner ahí por ahí son los gastos personales los gastos personales, acuérdense que son los gastos médicos, este, los intereses de las casas, las colegiaturas y demás. Esos son gastos personales que también traen su subclasificación. él Dice colegiatura, ¿verdad? Eh, gastos médicos, etcétera. Esos son gastos personales. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? ¿O qué es lo que quiere ver el SAT al nosotros hacer esto? El SAT lo que quiere, primero, va a revisar que el, el, el receptor del CFDI tenga un régimen fiscal compatible con el uso de lo que está comprando. Y hace rato me decía uno de mis ingenieros, porque les preguntó a un cliente que le estaban le tenía unas dudas ahí para hacer su factura, y me decía, oiga, es que ¿qué pasa si el receptor de la factura del CFDI tiene, tiene varios régimen fiscal? ¿Cuál va a utilizar? Es una pregunta, pues a lo mejor lógica. O sea, y a ver, para empezar, ¿qué regímenes fiscales puedes tener? Cómo es posible que un mismo contribuyente, y vamos a hablar de una persona física en este caso para el ejemplo, un solo mismo contribuyente puede estar dado de alta con varios regímenes fiscales. Para empezar, qué es un régimen fiscal? Es la forma en que pagas impuestos, es la forma en que tributamos, es el capítulo según la ley del impuesto sobre la renta al que pertenecemos, al que o al que pertenecen nuestro tipo de ingresos y nuestra forma de pagar los impuestos. Podemos tener el mismo tipo de ingresos, pero podemos pagar el impuesto de diferente forma, como lo es el, el régimen de actividad profesional, empresarial y profesional, perdón, que es una persona física que tiene una papelería, que tiene un restaurante, una tienda, una ferretería, una actividad empresarial, es decir, compra y vende o da algún servicio. Pero se llama actividad profesional y, y, y, y, y honorarios, ¿verdad? Y, y empresarial y profesional. La parte profesional se refiere a los honorarios, doctores, abogados, contadores, etcétera, ¿verdad? Entonces, ellos están en un régimen que te dice cómo calcular los impuestos. Esa misma actividad exactamente puede estar en otro régimen que se llama el régimen de incorporación fiscal, que tiene unas facilidades fiscales, que pagas mucho menos impuestos, tienes menos obligaciones y demás pero no todos caben ahí. Es para los que están empezando, para los que tienen negocios pequeños, de ventas de hasta 3 millones de pesos al año. ¿Estamos de acuerdo? Hay otro que es, por ejemplo, el de arrendamiento. Entonces, aquí empieza lo que les decía. Yo puedo tener como persona física, voy a ponerles tres ejemplos que pueden coincidir. Yo puedo trabajar en la mañana en una empresa y estar en la nómina. Entonces, estoy en el régimen de salarios. ¿Estamos de acuerdo? Pero aparte, los fines de semana o entre semana o lo que sea, me, me tengo un restaurante o me dedico a distribuir algún producto, entonces tengo una actividad empresarial, porque vendo algo, ya sea un restaurante, hago trabajos de carpintería, un taller mecánico, lo que ustedes quieran, tengo una actividad empresarial por mi cuenta. Entonces, soy asalariado en la mañana, pero en la tarde me dedico a mi negocio, entonces tengo actividad empresarial. Ah, pero aparte, cuando construí mi casa, me sobró por ahí un cuarto que no estoy usando, lo adapté y lo estoy rentando. Entonces recibo renta, soy arrendador. Entonces estoy también en el régimen de arrendamiento. El arrendamiento paga los impuestos diferente a la actividad empresarial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo como persona física puedo estar en esos tres conceptos. Puedo tener tres, tres regímenes diferentes: asalariado, actividad empresarial y arrendamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y luego voy a Home Depot o. Oh, Perdón, voy a una tienda y compro material de construcción. Y Ajá. lo que cuando me pregunte ahí la computadora, porque ahora te pregunta la computadora para sacar tu factura, tu CFDI, ¿qué régimen perteneces y qué uso le vas a dar? Entonces, yo tengo que decir, a ver, lo que vine a comprar, ¿para qué lo voy a usar? ¿Para arreglar mi local donde tengo mi actividad empresarial o para arreglar el departamento que rento? Entonces, ya desde ahí... Tengo que definir, ah, es para mi actividad empresarial. Entonces, cuando pida mi factura, le voy a poner que ese gasto en específico es para el régimen de actividad empresarial. Sí, ah, no, pero lo que estoy comprando es para rentarlo, para donde rento. Ah, entonces le voy a poner que es régimen de arrendamiento. Y luego el uso que le voy a dar a ese CFDI. Bueno, pero el uso lo vemos después de la pausa comercial.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 en, los, en la parte fiscal, en los FDI, ¿verdad? Mi nombre es Guillermo Soria, no lo olviden, yo estoy aquí todos los lunes platicándole de temas que le sirven para tomar decisiones en su empresa, tanto administrativas como fiscales y de tecnología. Acuérdense que nosotros, eh, yo en lo personal, dentro de Solo Negocios, me dedico a la parte de asesoría fiscal y asesoría en tecnología para las empresas. Software para trabajar, facturación, etcétera, etcétera, y este, adquisición de equipo por eso es que les estoy platicando el día de hoy sobre los activos fijos, ¿no? Por eso es que les estoy diciendo, efectivamente, porque conocemos sobre el tema lo importante que es, que es invertir en equipo, invertir, actualizar nuestras computadoras, actualizar nuestros nuestros equipos de tecnología para ser más eficientes, más este, rentables, más rápidos y a la larga ser más, más, más productivos, ¿verdad? Hacer más con menos, eso es lo que hace la tecnología te ayuda a hacer más cosas con menos en menos tiempo y con menos recursos. Y estaba hablándole de qué hacemos a la hora de pedir un CFDI. Entonces les comentaba, ya, ya estamos casi en la recta final del programa, quedan 10 minutos, pero les comentaba que cuando nosotros pedimos un CFDI, cuando vamos a comprar algo nos van a pedir el régimen fiscal. Y el régimen fiscal pues tiene que ver con cómo pago impuestos. Y yo puedo tener varios regímenes fiscales, cuáles voy a decir pues estoy comprando material, como les dije, de construcción y lo voy a usar para mi régimen de arrendamiento. Pues entonces les voy a decir, ah, esta, este, esta compra, este CFDI, es le pones que es, lo voy a utilizar como gastos para el régimen fiscal de arrendamiento. Ah, compré pintura porque voy a arreglar el local en donde estoy trabajando, donde está mi oficina. Ah, pues entonces el régimen fiscal es actividad empresarial y se va a ser un gasto porque es pintura para ese para la oficina, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eh, el SAT lo que va a hacer es que va a comparar todos los FDIs que emitiste de ese régimen fiscal, que son tus ingresos, y, lo, y les va a restar todos los FDI que recibiste que tienen que ver con ese giro, con ese régimen, ¿estamos de acuerdo? Entonces, y de esa manera va a estimarte una utilidad. Entonces, si tú cometes el error de que compras algo y le dices, no, pues actividad empresarial, porque todo, la mayoría de los gastos los pides actividad empresarial, pero resulta que eso lo vas a utilizar en el régimen de arrendamiento. Cuando el SAT revise va a decir, oye, pero en el régimen de arrendamiento no tienes ningún gasto, todo es utilidad, que es muy común en los negocios de renta, verdad donde pues tenemos un local que rentamos y ya lo construí y de aquí en adelante el que se encarga de todo es el, el, el, el, el mi inquilino ¿verdad? Entonces, ya me olvido de todo eso. Entonces el va a decir, no, pues es correcto, no hay ningún gasto. Pero no, resulta que si tuviste gastos en tu negocio y no vas a poder deducer los deducibles, ni para efectos del gasto ni para efectos del IVA. Entonces es muy importante. Y la otra es eh, en el uso, pues también es si son activos fijos, ¿sí? Que eso hay que tener todavía más cuidado, ¿verdad? Yo compro un activo fijo y no lo voy a poder registrar como una compra de gasto, como un gasto o como compra de, de mercancía de adquisición de mercancías yo tengo que clasificarlo como activo fijo y este se va a ir a depreciar, estamos de acuerdo entonces hay que tener mucho cuidado ahora con eso este de, del uso del CFDI y del régimen fiscal, porque créanme que ahorita el SAT está mandando este, invitaciones con esas revisiones que está haciendo eh, como si fueran volantes y esas revisiones que está haciendo el SAT las tomas de, de esto, de los CFDIs, entonces en el CFDI le pones mal el tipo de actividad o el uso que, que tiene, pues entonces no te lo va a considerar y vas a tener una diferencia a la hora que te revise contra lo que tú declaras en tus declaraciones provisionales o anuales, entonces tenemos que tener mucho cuidado, por cierto los próximos programas yo creo dentro de unos 15 días, ya que sea más oficial este les voy a platicar de lo que es la la reforma fiscal del año que entra, que en realidad este año no, ya dijo Raquel Buenrostra, dijeron las autoridades, que no va a haber cambios fiscales, que tal y como está la miscelánea que acaban de sacar hace unos días, unas semanas, así viene el año que entra todo. Pero en la iniciativa de ley de ingresos, porque tiene que haber una ley de ingresos en donde pues entonces van a hacer un copy-paste de lo de este año para el siguiente año, a lo que no le hicieron copy-paste, fue a, la, a los ingresos estimados que tienen las autoridades. Y estamos viendo que en prácticamente en los dos rublos principales, que es el impuesto sobre la renta y el IVA, están considerando un ingreso muy alto, muy alto. En eh, los próximos programas les voy a decir las cantidades, pero a mí, yo cuando vi lo que están esperando que aumente la recaudación tanto de ISR como de IVA, me asusté. Porque dije, a ver, no van a modificar nada en la ley para que ahora más empresas se den de alta. No van a dar facilidades para pagar impuestos. No van a aumentar su base de contribuyentes o su base tributaria de contribuyentes. No van a modificar. Entonces, ¿de dónde piensan incrementar los impuestos en esas proporciones? Pues muy sencillo, de los mismos contribuyentes que ahorita están pagando impuestos. ¿Cómo le van a hacer para que los mismos contribuyentes que ahorita están pagando impuestos y que están teniendo un año difícil porque hay muy, la inflación está muy alto, los costos están incrementando y resulta que después cuando quieres recuperar y volver a comprar la mercancía que vendiste, que tenías en stock, ya no te completas? Eso es la inflación. Yo tengo aquí esta computadora que me costó mil pesos. Cuando la compré hace tres meses la vendo en mil cien pesos quiero comprar otra para venderle, resulta que la nueva computadora ya cuesta $1,200 pesos, pues entonces ya no ya no voy a completar, ya no voy a poder completar la computadora y ya no se va a acabar mi negocio, yo le digo a eso efecto me comí mi negocio. Entonces el SAT dice que esos contribuyentes que ahorita se están comiendo su negocio porque la inflación está ocasionando que los costos de resurtir el inventario sean muy altos y no te completes con los precios de venta actuales, pues ¿qué está sucediendo? Esas mismas personas van a aumentar y van a pagar más impuestos. Así que, aguas, yo lo único que les puedo decir es, hay que hacer las cosas bien, hay que tener mucho cuidado con nuestros comprobantes, con lo que compramos, con lo que declaramos, no declarar tampoco mentiras, no evadir lo que tenemos que pagar, pero tratar de ser lo más exactos posibles, que no se nos pasen comprobantes, que no se nos pase, que, que no estén mal. A la hora de lo que les platicaba ahorita de solicitar un comprobante que diga la actividad bien, que diga el régimen bien, que esté pagado, etcétera, porque si no, no, no lo va a considerar la autoridad y nos va a generar una diferencia en impuestos. Entonces, pues eso es lo que les quería platicar ahora. Como les dije, yo vengo pues muy, muy entusiasmado de ver que hay empresas del sector de la tecnología que te ofrecen equipar tu negocio. Por ejemplo, esta empresa a partir de 5 mil dólares, o sea, en, cinco, en, en dos computadoras, en tres computadoras se te van los 5 mil dólares para un negocio. Entonces dicen, yo esas dos o tres o cinco o diez o veinte computadoras que necesitas, te las puedo arrendar o te las puedo financiar con una tasa del 3.99%, pues es regalado, la verdad es regalado. Entonces poderle ofrecer eso a nuestros clientes me, me, me entusiasmó y me... ¿Por qué? Porque... Eh, pues es algo que yo no podía hacer y que ahora vamos a poder hacer y que con eso les vamos a sacar la tecnología porque aparte les pueden este, incorporar a esos equipos sistemas eh, de facturación, sistemas de producción, sistemas eh, de restaurantes y demás para hacer más rentable su negocio. Entonces, creo que eso es lo que necesitamos y eso es lo que nos debería ayudar el gobierno, ¿no? Es increíble ver cómo dicen, ah, vamos a sacar un, un programa de, de crédito para las empresas. ¿A qué tasa? Al 14%. Ah, caray. ¿Y qué requisitos? Pues tienes que tener un aval, tienes que tener tienes que tener para que te preste. Pues no, pues entonces ya no ocupen ese programa de gobierno que se supone que era para ayudar a las empresas que menos tienen y, que, y ver que una empresa de tecnología te diga, lo único que te estoy pidiendo es que seas una persona moral con tres años de antigüedad y yo te puedo equipar tu empresa con el 3.99%. Oye, pues eso está padre, porque entonces voy a ser más rentable, voy a ser más productivo, voy a ser más eficiente y todos ganamos. no Entonces no le tengamos miedo a adquirir tecnología de punta a nuestras empresas. Si sí se puede, hay que buscar los medios. Y pues con esto me me despido como todos los lunes, porque recuerden que esto no es personal, son solo negocios. Mi nombre es Guillermo Soria y nos vemos el próximo lunes. Thank you.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 Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó. Reflexión.